Eduardo Inda, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, don Eurico. Pues mira, nos coges, nos sorprendes justamente comentando porque ayer estuvieron a punto de... vamos, a punto no, porque era un, uno solo, un miserable, un canalla y, y una escoria de, de intentar calentarle el, el hocico a un, a un compañero y tuvimos que interrumpir la, la conexión en directo. Le decía a Alfredo Perdiguero y a Luis Magán y también a José Luis Barceló que no existe una auténtica democracia en todo el territorio nacional. Es falso que estemos en un pleno estado de... De derecho. Y claro, si esto lo adobas con que tenemos un gobierno comunista que se apoya parlamentariamente en etarras, ahora ya no falta ni que digamos, Eduardo, filoetarras. Son etarras y son golpistas, porque llevan a 44 tíos que han tenido que ver con ETA en sus listas electorales. Esto es lo que hay. Por tanto, la gente que vote al PSOE a Podemos sabe que está votando a ETA o a los golpistas catalanes. Pues sí, yo siempre les he llamado etarras porque lo son. Yo soy navarro, aunque he vivido desde pues los nueve años de Madrid. Y, y tengo que decir que Bildu es Batasuna, Bildu es Rivatasuna, Bildu es Euskal Ritaroc, y Bildu, consecuentemente, Z. Y además, el número uno de Bildu es Arnaldo Tegui, que según el Tribunal Supremo, no lo digo yo, lo dijo el Tribunal Supremo, era el, el, el vértice de la cúspide de la pirámide Etarra, el número uno y, y la persona que, que dirige SORTU que es el, el gran núcleo vertebrador de todo lo que es Bildu, David Pla, era el último jefe de ETA cuando ETA aún asesinaba hasta el año 2011, es decir, el responsable de las muertes de de varios concejales socialistas de guardias civiles, eh, por ejemplo, de los guardias civiles en Mallorca en el año 2009. David Pla es uno de los jefes, el número dos eh, de, de Bildo. Ese hijo de perra es el, el, el número dos de Arnaldo Tegui. Por tanto, eso, esa tontería que nos han intentado colocar de que filoetarras, en eh, fin, etarras eh, eh, no, no son etarras con todas las letras. Y el que diga lo contrario no solo está haciendo un ejercicio de cobardía, sino que está mintiendo eh, como un bellaco. ¿Sabes lo que me preocupa, Eduardo? Que parte de la sociedad española, bueno, también tengo compañeros que a veces me dicen, es usted un poco bocazas eurico Digo, no, es que me gusta llamar las cosas por su nombre. ¿Diga usted que la sociedad española está anestesiada o la mitad de la sociedad? Digo, no, no, la mitad de la sociedad española es completamente imbécil o está infectada de odio y de sectarismo porque que la mitad, un poco menos de la mitad, siga votando a ese bloque podemita y socialista sabiendo que se van a apoyar en etarras y en golpistas, esto es lo auténticamente preocupante, porque en cualquier país normal, en Francia, en Alemania, primero estarían fuera de la ley, como de hecho lo están, cualquier formación que atente contra la integridad territorial de esos estados y segundo, la gente no les votaría qué maldita desgracia tenemos en, en, en España, no sé si es una mal superada guerra civil o, o un odio y un sectarismo brutal que como mi abuelo era socialista y mi padre era socialista yo voto cualquier cosa aunque roben y maten con tal de que no vengan los farcistas es una desgracia Eduardo esto bueno esto es herencia de la guerra civil eso hasta el año 2004 estaba superado el pacto de la transición es lo mejor que hemos hecho en España seguramente en toda nuestra historia eh, nuestra historia ha sido convulsa eh, ha sido una guerra en fin la reflejaba muy bien Goya en su célebre pelea, garrotazos y bueno pues el año 70 de hecho, dijimos vamos a olvidarnos de ese pasado eh, fratricida y vamos a mirar hacia adelante y llegó Zapatero en el año 2004, se cargó todo eso y resucitó el guerra civilismo en un, en un acto que seguramente es lo más eh, lamentable, lo más vil que ha perpetrado ningún otro presidente en democracia. Y Sánchez es un continuador de aquello. Pero el que inicia todo eso es el señor Sánchez. Y luego a eso hay que, eh, hay que unirle que el 80% de los medios de comunicación pues es eh, podemita mm, o socialista. Antaño eran eh, más bien eh, socialistas, medios de comunicación y periodistas. Y hoy hay que decir que se sitúan más en la órbita de Podemos que en la del Partido Socialista. Es decir, se han escorado a la izquierda, Ahí. teniendo en cuenta pues esos antecedentes históricos y ese mapa mediático, pues que número de, de gente intolerante con quienes no piensan como ellos, de resentidos eh, sociales, de, en fin, de, de, de enemigos de cualquiera que no piense como ellos. Un milagro es que el Partido Popular pueda eh, gobernar España como ocurre en Madrid o en Andalucía, que pueda tener mayores absolutas, porque con esa distribución mediática, hay que decir que los medios son los que, eh, la opinión pública es la que genera la opinión pública. Si el 80% de la opinión publicada de izquierdas es un auténtico milagro, 50, el 50 y tantos por ciento de los pues españoles se eh, puedan dar a opciones de, de derecha o derecha. Está claro, yo ahora que hablas de Madrid y ya no te, robo, no te robo más minutos Eduardo, siempre tengo acuñado una frase también que les pone muy nerviosos y es que en Madrid la gente no sé si porque es más inteligente o tiene una mayor cultura política pues va a volver a otorgar una brutal mayoría, ya veremos a ver si absoluta o no, en vuestra última encuesta le daba ya 71 escaños a Isabel Díaz Ayuso pero en cualquier caso entre Isabel Díaz Ayuso y Vox atropellan, no, es decir, es que apisonan a, a la izquierda, la izquierda en Madrid no va a ganar, no ya en los próximos 50 años, en el próximo siglo, ni aunque copien a Franco entrando por la ciudad universitaria y eso es lo que les enrabieta y lo que hace que su odio sea todavía, tú fíjate, a Ayuso la insultan, la llaman asesina la montan escraches hacen manifestaciones con gente que va pagada en presunta defensa de la sanidad pública que solamente son manifestaciones políticas y lo que hacen es darle más votos, que sigan así, hombre, que siga la MEMA diciendo estupideces y que sigan organizando esos aquelares que van a tener Ayuso y van a tener Partido Popular y van a tener Vox para los restos. Bueno, Isabel Díaz Ayuso va a tener una mayoría no absoluta, sino absolutísima, que nadie se plantee otro escenario. Eh, o sea, es decir, cada día que pasa tiene más votos. Las eh, patochadas, las, eh, el, el ejercicio de Tonetti del señor Bolaños el día 2, pues le <risa> otorgó uno o dos escaños más. Nosotros publicamos la encuesta ese día 2, eh, le daba, le otorgaba a Isabel Díaz Ayuso un, 71 escaños, pero yo estoy seguro que después del ejercicio de Tonetti, del señor Bolaños, pues estará ya en los 72, 73, y yo creo que por ahí van a ir los tiros. Eh, y yo no creo que los eh, ciudadanos de Madrid eh, sean más inteligentes que los de otras eh, regiones, en lo que sí es Madrid eh, la precursora de cualquier movimiento político en España, y esta vez no va a ser una excepción. Y tengo que decir que yo creo que a la derecha, en su conjunto, y particularmente al Partido Popular, estas elecciones eh, de dentro de 18 días 19 le van le van a ir francamente es lo mejor que nos puede pasar a los madrileños porque Madrid seguirá yendo como un tiro económicamente, políticamente, institucionalmente, socialmente, por mucho que se empeñen en crispar. Y seguirá siendo el, el motor de arranque de todo el resto de España. Eduardo Inda, director de OK Diario. Muchísimas gracias y te envío un abrazo. Cuídate. Quería, quería decir una Dime. cosa antes de terminar. Si los madrileños quieren que le resuciten el impuesto a los muertos, si los madrileños quieren que ese impuesto a los muertos que se puede llevar el 30 o el veintitantos por ciento ah. La herencia, si quieren que le resuciten el impuesto eh, de donaciones, si quieren que le suban el IRPF, lo que tienen que hacer es votar a MEMA o, a, o, al, o al candidato del eh, Partido Socialista, si quieren, a Juan Lobato, si, pero si quieren que no les eh, metan la mano en el bolsillo, evidentemente, solo hay una opción, que es eh, Isabel Díaz Ayuso. Pues así es, y contra datos y contra hechos, no valen opiniones. Eduardo Inda, muchísimas gracias por estos minutos. Cuídate y hasta la próxima. Gracias, Eurico. Muy buenas noches a todos. Un fuerte abrazo, Eduardo.